Vamos a desarrollar la actividad interactiva, derivados cárnicos y aditivos. La actividad de aprendizaje 2 del curso corto virtual, técnicas para la preparación de derivados cárnicos. Vamos a clic en siguiente, vamos a leer las instrucciones. José Luis elabora productos cárnicos de manera artesanal en su casa para ser comercializados en diferentes presentaciones. En esta ocasión está elaborando un pedido, para lo cual utiliza diferentes ingredientes y aditivos que tiene la cocina. Ayúdelo a preparar la mezcla para elaborar los productos haciendo clic sobre cada uno de los elementos que se vayan resaltando y contestando las preguntas que aparecen de acuerdo a la instrucción dada. Vamos a seleccionar cada uno de los elementos o de los aditivos que se nos presentan y contestar la pregunta. Primero va a ser este que está aquí, aquí lo tenemos, metilpolisilicona. La metil, metilpolisilicona cuenta con una función antiespumante y vamos a seleccionar la respuesta correcta. Entonces las proteínas de la leche de vaca se dividen tradicionalmente en A, caseínas y proteínas del suero, B, suero y proteínas de la caseína, C, cortisoles y fenoles o D, caseínas y cortisoles. Tisoles. La respuesta correcta es la A Caseínas y proteínas del suero Son las proteínas que se dividen en la leche Continuamos el ácido asbórtico Asbórtico, perdón Tiene una función como Acelerar la curación y disminuir el contenido de nitritos residuales Vamos a contestar la pregunta en este caso Vamos a completar con la palabra que hace falta. Entonces dice, los antioxidantes son sustancias que pueden arreglar la vida de un producto, evitando la por causa del enganciamiento de la grasa y cambio de color. La palabra es oxidación. Verificar y continuamos. Esperamos unos segundos. Muy bien. La siguiente es la bromelia. Acá la tenemos. Nos dice que la frumelia sirve para ablandar la carne. Vamos a seleccionar la respuesta que consideremos correcta. Eh, dice la cantidad sugerida de sal para ser adicionada en un embutido debe ser de 2,5 a 3%, 2,5 a 3,5%, del 2 al 3%, del 2 al 3,5%. La respuesta correcta es del 2,5% al 3%. Uh -huh. Continuamos Si sí, el ácido cítrico Dice que el ácido cítrico cumple una función anticojulante, acidificante y antioxidante Vamos a contestar si la respuesta es verdadera o es falsa La afirmación dice el ahumado consiste en la adición de humo natural o artificial Para mejorar las propiedades organolépticas y conservación de los productos cárnicos ¿Es verdadero o es falso? La respuesta correcta es verdadera. Esta afirmación es verdadera. Nos Cerramos. Continuamos con el VHA. El VHA cumple con una función antioxidante. Entonces vamos a arrastrar eh, la opción correcta a su espacio para que la afirmación quede bien. Dice la afirmación: los nitratos y nitritos son sales de curación que ayudan a conservar los derivados cárnicos porque tienen efectos bactericidas, lo cual impide el crecimiento del. Además, aportan a los productos cárnicos olor, sabor y el color rosado característico. Entonces, la respuesta correcta es esta: tienen que tener cuidado porque aquí cambia de posición. Clostidrium botulinum. botulinum. Damos clic en continuar. Tenemos nuestra última pregunta: ácido láctico. El ácido láctico cumple con una función de conservante natural y disminuye la actividad del agua. Vamos a relacionar cada una de las definiciones con su respectivo, respectiva palabra como tal, eh, pues dibujando o rayando. Dice, ahumado en frío, se realiza a temperaturas entre 12 a 30 grados centígrados dependiendo del producto elaborar. Ahumado en caliente, se usa para secar y ahumar productos como los cábanos. Y ahumado artificial se realiza por medio de humo líquido. También la posición va a cambiar, pero pues tenemos que saber relacionar. Damos clic en verificar y terminaríamos las preguntas. Felicitaciones, usted identifica los conceptos relacionados con ingredientes y aditivos usados en el procesamiento de carnes Vamos a cerrar y terminaríamos nuestra evidencia Eso sería todo, muchas gracias por visitar el video En el canal vas a encontrar otros, otras actividades interactivas de cursos virtuales del CEDA Te invito a que lo visites y muchas gracias por ver el video